Hemos conocido que el Gobierno de la señora Ayuso ha amenazado con acudir a los tribunales si el Gobierno de España insiste en armonizar los impuestos. Lo primero que le quería decir es, dado que va a ir a los tribunales, que aproveche, pase por la Fiscalía Anticorrupción y entregue la documentación que ya le han solicitado en relación al caso Púnica y que por el momento no ha entregado. En segundo lugar, queremos decir que lo que la señora Ayuso hace no es dumping fiscal, es directamente balconing fiscal. Su proyecto de regalos fiscales para los ricos es un juego de trileros que siempre tiene una bolita escondida y esa bolita es la de el recorte en servicios públicos, la recorte, el recorte en servicios sociales, que además termina pagando siempre la gente más vulnerable de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular lleva 25 años 25 años siendo benévolo con los más ricos e implacable con la mayor, con la mayoría social de la Comunidad de Madrid.